Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a solucionar el problema de cuando nuestro Google Chrome no abre. Empecemos, para ello vamos a inicio, buscamos el icono del programa Google Chrome, acá está, lo arrastramos hacia el escritorio, ahora hacemos clic con el segundo botón del mouse y vamos a donde dice abrir la ubicación del archivo hacemos clic y acá buscamos la carpeta que tiene números yo en mi caso tengo una sola si ustedes tienen dos carpetas con números abren la de mayor número ingresamos y acá vamos a hacer doble clic en la carpeta Installer Acá vamos a hacer doble clic en el archivo comprimido ahora vamos a donde dice Chrome Bin hacemos clic y acá vamos a hacer clic en el archivo ejecutable que dice aplicación esperamos ¿Qué estamos haciendo estamos solucionando el problema desde lo más profundo. Le hicimos un reseteo y con esto ya se soluciona el problema. Ya podemos usar nuestro Google Chrome de forma normal. Muchas gracias, eso es todo. Suscríbanse a mi canal, pongan me gusta a mis videos, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos. Hasta la próxima.